Señores, los dominicanos están asustados, Neto. ¿Con qué? Con el coronavirus. No, señor, eso es estrategia, estrategia. Con el coronavirus. Para mí, oye mi opinión, Pimentel. Uh -huh. Oye mi opinión, porque está de frente, te, veo con te leo la nota primero, antes de. Sí, ok. Sí. okay. De la nota. Gran parte de los dominicanos están sintiendo el temor de por el surgimiento del coronavirus, la enfermedad que inició en China y que se ha reportado más de 600 muertos y miles de casos confirmados alrededor del mundo. Ese miedo. Aumentó desde ayer, jueves 6 de febrero, cuando se informó que un grupo de extranjeros fueron recluidos en hospitales de República Dominicana que habían llegado de países donde se reportaron casos de la enfermedad. Sin embargo, las autoridades han anunciado que no existe riesgo de que estos extranjeros que están recluidos en áreas, en áreas de aislamiento tengan la enfermedad. O sea... Que lo tienen ahí, yo creo que no es que tiene pero la está mira, mira. <risa> Lo primero es, oye, lo primero es que si ese virus hubiese tocado tierra dominicana, los muertos diarios fueran de ciento y pico. Una, porque estamos más alimentados. Eso es lo primero. La hambre aquí es la prioridad. Pero neto, el, el, usted ora primero por Dios y después por las hambre que se está pasando en este país. Es lo primero. Y ese virus había acabado hoy. 800 gente muerta. ¿No entiendes? Ya mamá se había inventado un bejerón con una toalla, una vaina. Ya eso. ¿Tú ¿no entiendes? Esas son estrategias para que usted se olvide hasta, neto, neto. de lo que está pasando en este país. Neto, neto, neto. Toma en cuenta en eso, para que usted se olvide de robo. ¿Qué está haciendo? Le meten, le, le, le meten el presidente virus como el coronavirus. Coronavirus. Le lo meten ahí para que ustedes nada no más piensen eso. Y estén buscando en eso el coronavirus. Neto. Señores, neto. no estamos un país. Oye, ni para una gripe aviar estamos preparados nosotros. Contra y más eh, eh, para una, un coronavirus. Neto. Que inmediatamente caiga en un hospital. Señores, aquí no hay una inyección para el dolor de cabeza en un hospital. Neto, Vamos neto. a arrancar ahora para San Vicente. Neto, neto, neto. ¿Qué te ponen a dar vuelta? Neto. Dile, dile que, que el, a los vendedores de... Ahora están, ahora, ahorita vienen... Oye, oye, voy a dar esta idea porque no tengo cuarto para hacerla. <risa> ahorita vienen con un tapamoca de lo, ¿Cómo es tapababa? ¿Qué le llaman? <risa> de lo que se, una mascarilla. Ahorita vienen con Jordan. Jordan, nine. Una mascarilla para que eso se venda. Señores, vamos a poder eso <risa> de la, la, libertad, la no. tierra. Eh, eh, ya la gente, ya, ya ahora, todo el mundo anda con Mira, eso. Mira, si te ponen dos noticias, una de... Neto, pero también es importante porque a veces. Sí, prevenir. sí, está bien, lo he dicho que no. Una de, de que la mujer de esta amenaza con los periodistas y te pone el coronavirus al lado, que llegó un coronavirus acá y tú vas. Una no, coronavirus? hay coronavirus. Ahora son es estrategias. Oye, Neto, en, en la calle están vendiendo la calle. No, yo voy a seguir uno. <risa> <risa> la gente se está haciendo rico. Ya no hay en la farmacia. De colores. <risa> <risa> Va a ver. Mira. De mira. eso, de, de, de eso mira está el en el caso boca. El caso de un amigo mío mira. con la moringa que, tu, que tumbó, tumbó 200 más de plata para sembrar de Moringa. <risa> Tuvo hasta que salir huyendo. <risa> Pero el nuevo negocio es... ¿Eh? Ahora es la mascarilla con la vuelta. Ahora la gente que... Antes, va estaba la, antes estaban a peso. A peso. Ahora a, la, la hora, a 200 con la, <risa> la macarilla. Te ponen un Jordan, una marca... Una que Nike. De, de colores, una roja. una. Louis Butón. Tú vas a ver los raperos en tarima. dice. ¡ah! ¡Oh! Una vuelta, tú vas a ver. <risa> I'm not the boss, I think I'm